Llevo, llevo, llevo, llevo tres días escondido en el campo Creo que los guardias me siguen buscando No la que están formando, parece que están cazando Tengo el teléfono sin batería, sentía que me moría Ellos sabían que me escondía, pero aquí nadie se fía me apuntaron con la Glock, creo que actuó ¿Por qué no disparó? Pues vaya maricón Años de espera, después todo llega, mira tu novia Ella es muy fea, encima conmigo babea, voz bocea llevo, llevo, llevo, llevo tres días escondido en el campo, creo que los guardias me siguen buscando No veo la que están formando, parece que están cazando Tengo el teléfono sin batería, sentía que me moría Ellos sabían que me escondía, pero aquí nadie se fía Me apuntaron con la Glock, creo que actuó que nos disparó, pues vaya maricón Años de espera, después todo llega Mira tu novia, ella es muy fea Encima conmigo babea, también vocea Años de espera, después todo llega Mira tu novia, ella es muy fea Encima conmigo babea También vocea, también vocea, vocea Yo, tengo a tu joven en el backseat Quiere que se lo haga fantastic Estamos subiendo el ranking de y desapego la like imagen y se mire, ari En Apullo pool lo pon yo fucking party. Wow. Espero que no me paren. Yeah. Tengo 6 on my baggy Sin batería en el phone. No sirve la like a Yo You don't wanna pull that gun. Yeah. No. No Clips bitch on the knees la subimos, quick bad bitch knees no ni si una this stick. En esta vida nada de free. A día de hoy solo piensas en mí. O -o Osiles, tuve que esconderme y neva crebo. On silence, pero siempre alertas estoy en el block. Osiles, tuve que esconderme y neva crebo. On silence, pero siempre alertas estoy en el block. Osiles, tuve que esconderme y neva crebo. On silence, pero siempre alertas estoy en el block. Osiles. Tuve que esconderme y me va a o silence, pero siempre alertas estoy en el Yo llevo, llevo, llevo, llevo tres días escondida en el campo. Creo que los guardias me siguen buscando. No ve la que están formando, parece que están cazando. Tengo el teléfono sin batería, sentía que me moría. Ellos sabían que me escondía, pero aquí nadie se fía. Me apuntaron con la glock Creo que actuó, porque no disparó. Pues vaya un maricón. Años de espera, después todo llega. Mira a tu novia, ella es muy fea. Cima conmigo, Babea! vea, conmigo, vocea.